¿Qué fue lo que te pasó? Explícame. Yo trabajo en una banca real en el parque del Castino y yo estaba sola hasta que seguridad me probé, yo estuviera sola y me fue diciendo que le diera dinero y después yo citando y después de que me engatusó o algo, no sé. Y yo estoy dando dinero y se puso a la máquina. Después... Pero, pero, ¿cómo así? ¿Tú, ¿Tú estabas consciente que le estabas entregando el dinero? Sí, eh? yo no sé cómo fue el diablo, que yo no lo di. Yo, yo parece que me engatusó, me echó algo que yo no. Realmente, no sé, cómo yo os lo di yo nunca había hecho eso. Yo tengo más de cinco años trabajando ahí y nunca me había pasado una cosa así. ¿Dónde te el tema? En la en Milo, por don Sánchez. ¿Qué cantidad entonces le entregaste? 150. ¿150 mil? Uh -huh. ¡Wow! O sea, que tú crees que te, uh -huh. no te sois. Sí, como que me echó algo porque no te estaba solo. Dime, dime algo, ¿qué tiempo lleva él trabajando ahí o llevaba? Como menos de un año. ¿Él pertenece a alguna compañía? Sí, el Guardián del Futuro. ¿Cómo se llama él? Franklin. ¿Franklin qué? El apellido no, no se ve bien. ¿De manera entonces que ¿quién, quién se llevó el dinero, quién fue? Franklin. ¿De qué consorcio fue esto? De la banca real. ¿Cómo te percataste entonces después de lo que había pasado? Después que yo estaba cuadrando, que vi la cantidad y después él me dijo que, que se iba a buscar el dinero que yo tenía en su casa. Y le diera 20 mil pesos más, y cuando eso fue que ya eran las nueve, que yo iba a terminar ya de irme, yo lo llamé y me dijo que, que estaba esperando que alguien se lo diera. Y ahí yo le dije, pero tú me dijiste que lo tenía en la casa, sí, hasta que me apagó el teléfono. ¿Qué tú le teléfono, pides ya. entonces a esa persona porque ahora tú tendrías que hacerte responsable? Claro. El... Que venga y de la cara, y doy dinero. ¿Dónde eh, que está esa banca? banca real, en la Emilio Purdue con Sanchez.